Ensalmonado por tus miradas inocentes Que me hacen remontar las corrientes Enlobado por el olor que desprendes Que me eriza la piel cuando se me mete Elefantado por seguirte donde me lleves, engallinado porque al final quizá me dejes. Entigrado por conquistar tus placeres, por arañarte y gimas y mecerte. Por demostrarte lo que te pierdes Lo que puedo dar, lo que puedes tenerme Aborregado porque me sonrías displicente Encabritado por arroparte y que estés caliente perdido tu cuerpo me devuelve a la selva de mis sueños de mis ayeres tu cuerpo me devuelve tu cuerpo me devuelve hay tanto de mí que no conozco Tú no me lo muestres Hormigueando todo el día ando atento A poner a tus pies todos mis aciertos Encaballado por oler el olor de tu pelo Busco encontrar en ti mi sosiego. Embesugado lamento cuando desapareces. Embonobado solo pienso en entretener.